cuando vidas haya ya anda ciega har ponti, no no yendo show dio biguar he subi zishu, maga manjo antes mundo yo, hebreo temba vigolgota. ne cavie ciehti har ponti, ne vici ciehti mi yojo har mi enon gehne arhe sumena sare ando yashodiyo nun arthonu bin yashodio, jay geto habiskit timi nini nemi hu nyo hebreo ar griego al latin Nuyendo shodio yodiyo bar pilato, yogi ota ta ando yashodio, dine he giyo tankhawa komi eno ando yashodio. Arpilato bino dine viñeno no sta oti ghabada gohi Núyando gumi guadibí vigun hésú, vi gompa ya dúhtun da yod a goho xáni, nén dañón xána xáni nán gún á. Vi gompa rpáti néhé, Maga ánsen antonho gannú hú tógo dañón xín. Gátho yúvín gápa, nebí thón en Nevi yans anto hon da no he, nevi cabu yans dogo. Que har ponte ha busquitos no ne arkhuepeon, armaria arbhne arcleofa ne armaria me magdala. Ar su mi hi a no no ne armaeste dogo chamí madi me bahne a no nono no no, Ne mi no al pañon en la noche de visita a Haranguviso. Mago manjar he suvido. Me he cambiado al hechos que cuarta noche vinieron. Dí tu Un capo vi tanto harto Mi por es catafí. Vin quien arsillo vin pobo. Vin tuentahan ar harne. Ar hechos me guade visita ar iskatafí vinieron. Si como noche. No ma Mága jesu ar heesú bien suspa ar Mi beán a ardan dadadadad ardaankun bájkua. Kange yando sodiyoma va ter yo. Hingiéndagú puhaar ponti no ar pan nebi yo. Núna ar panem antúpi. Kange va ae miyandogun. Ne no no a Nen anu ano yendo a Armaza, al Mazah, vi sues par verse, ne vic makoni dehe. Han da no temo mo, ne pehtahu, eh. nenda monga hart eno, hinte man doyon dan man asya eno kawa neh. Ya yanda no togo go vicens